Hola, soy Alberto Escorcio. Quiero contarles algo. Seguramente en algunos medios han visto trabajos acerca de cómo hay peña bots, de cómo hay censura en las redes sociales, de cómo cuando hay una protesta digital, como ya me cansé, actúan estos ejércitos de bots para censurarlo. Desde 2011 he venido documentando cómo operan estas redes, cómo actúan, cómo se organizan, y he desarrollado unos métodos para detectarlos, cada vez que los medios han retomado mi trabajo, cada vez que me han entrevistado, y esto es algo que no había contado, cada vez que ocurre esto, pues yo recibo amenazas, recibo ataques, quieren tumbar mi sitio web, y en octubre del año pasado, después de un gran ataque y de un acoso exageradamente masivo que me hicieron, ...pues me integran al mecanismo de defensa de periodistas, todo esto fue a través de artículo 19... ...y desde octubre no había recibido ataques, no habían querido tumbar mi servidor... ...no habían querido este, pues, hacer algo al respecto, estas personas que me amenazaban... ...pero este lunes que me entrevistaron en Radio Ibero acerca de las confesiones de Andrés Sepúlveda... ...un hacker que dice haber trabajado para Peña Nieto en 2012... Eh, después de que hablé de que yo había encontrado eh, pues algunas coincidencias con lo que yo había documentado desde varios años atrás con lo que él decía y que algunas cosas coincidían pues justamente desde esa tarde y el martes eh, recibí más de 5000 intentos de tumbar mi sitio web eh, es la razón por la cual quiero hacer este vídeo no había contado esto antes porque Incluso ya había yo pasado la página, después de que me integraron al mecanismo, pues ya había yo dejado de recibir amenazas y ataques. Sin embargo, también en el contexto de que a periodistas como Andrea Noel, a varios activistas, eh, sobre todo mujeres que han sido atacadas en las redes sociales de una manera masiva y totalmente virulenta, pues yo comparto esta experiencia que a continuación les voy a relatar. Todo esto comenzó en 2011, cuando yo empecé a documentar algunas cosas que ocurrían en las redes sociales. La primera experiencia de acoso que recibí fue cuando escribí este artículo acerca de cómo un funcionario del gobierno de la ciudad, Alfonso Brito, había atacado a Andrés Layuz en una discusión pública acerca de la supervía. Esta persona pues felicita a una persona que estaba atacando a la IUS yo por ese entonces, eh, trabajaba en el gobierno de la ciudad, era diseñador gráfico y cuando se enteraron que yo escribía este artículo, pues este... me despidieron y fue digamos que mi primera experiencia con, con este con ese tipo de cosas eh, después eh, ya concretamente después del 1DMX de la primera vez que me amenazaron fue por esos días y a continuación explico cómo es el, el modus operandi de estas amenazas. Eh, primero, a través de la revista Letras Libres, publicando un artículo responsabilizándome de la convocatoria a la violencia. Desde el gobierno de la ciudad eh, me hacen llegar pues, el, el rumor de que me van a detener por algunos conocidos que todavía tenía ahí y es cuando recibo el primer ataque de bots eh, cuentas anónimas que me decían que sabían todo acerca de mí que me cuidara y que sabían todo acerca de mí sin embargo este, como era muy primitivo en ese entonces el uso de bots uno de sus operadores supongo cometió un error y me mostró el origen del, del ataque y resultó ser Alfonso Brito en ese entonces pues era yo no sabía cómo denunciar, nunca me había enfrentado a esto, y cuando me acerqué a varias ONGs, pues me decían que era muy difícil. Una organización internacional, que es Global Voices, levantó una experiencia acerca de mí. Este expediente fue bajo Pateando Piedras, que era el nombre de, de la página web de ese, de ese entonces, y de mi cuenta de Twitter, y aquí se relata este, pues cómo fui... Amenazado por el gobierno de la ciudad, y como después del 1 de MX, eh, pues me citaron en la oficina de Marcelo Obrar, y después, como relato aquí en, en mi página, pues recibí una disculpa y me decían que se había accedido a esta persona y que ya no trabajaba ahí. Eh, después fue en 2013 cuando, si recuerdan, había muchas protestas en contra de Mancera, en contra de Peña Nieto, y había mucha policía en las calles, empezó a circular una lista de supuestos abortadores, seguramente la vieron en el periódico La Razón, en algunos blogs, y en una de esas listas, porque había varias versiones, aparecía yo, no con mi nombre, pero sí con mi página, que en ese entonces era Yo Soy Red y recuerdo que una vez en una marcha de apoyo a la gente nos encontramos varias personas que no habíamos sido detenidos y que estábamos en esa lista se nos acerca una patrulla y un policía sale y trata de levantar a una de estas personas entonces la ONG contingente MX eh, lanza este llamado de solidaridad y pues dejan de, de acosarme, dejan de señalarme y es hasta 2014 cuando eh, Carmen Aristegui me entrevista acerca de cómo los bots habían atacado la tendencia ya me cansé, que se las voy a mostrar aquí en esa época pues ya me cansé tenía como 26 o 27 días como training topic mundial y entonces, unos bots, esto que ven aquí es el, es el gráfico de la protesta, cada hilo, cada línea es una persona pues lanzando un tweet, como ven la gente pues genera redes multicolor porque somos muy diversos, somos orgánicos, y aquí de este lado, en este color beige, pues había 75.000 mil cuentas de bots que terminaron bajando esta tendencia me entrevista Aristegui, y vuelve a ocurrir lo que me pasó en, en 2011. Desde el SPD Noticias, de Federico Arriola, publicaron una serie de artículos acerca de mí, donde me decían, eh, proveedor de Pikmino Ibarra, ¿no? eh, en, en resumen decían que era un mentiroso, que los ataques de voz no existían, que, que esto era ciencia ficción, y además, este, pues me difamaban ¿no? eh, fueron va varias menciones de Federico Arreola, le dedicó bastante tiempo a atacarme en redes sociales y al mismo tiempo recibí amenazas y ataques y acosos de, de bots en Twitter ¿no? ya después, eh, pasaron los meses y me entrevista la revista Wired, acerca eh, de los Peñabots, eh, fue justamente después de la entrevista de Aristegui, y fue porque la investigadora Erin Gallagher eh, presentó en Alemania un estudio basándose en lo que yo había investigado acerca de estas redes de bots me entrevistan y justamente cuando empieza a hacer ruido este artículo, que lo hizo mucho en México, pues me empiezan empiezan a subir de tono las amenazas, ya me empiezan a enviar fotos de descuartizados, de sicarios, empiezan a publicar fotos mías que habían encontrado en Facebook y es cuando empiezan los ataques masivos a mi página web, es cuando casi todos los días intentan entrar, las los passwords, tratar de tumbarlo. Debo contar que en 2013 cuando querían detener a estas personas que aparecían en estas listas de supuestos abortadores entraron una vez a mi casa y se llevaron un disco duro eh, de afortunadamente una información que yo ya había respaldado y que publicó, que publiqué de, de cómo el GDF pues tenía infiltrados en las marchas y que después se demostró con un artículo de Animal Político en el que Paris Martínez hace un video de cómo un policía encubierto, genera destrozos y por eso actúan los granaderos ¿no? eh, después de este ataque masivo que recibí en, después de la entrevista en Wired es cuando, como aquí relato, es cuando decido denunciar ya abiertamente ¿no? y me integran al mecanismo de, de defensa de, a periodistas de la, de la PGR y es cuando mágicamente dejan de amenazarme, dejan de atacar mi sitio web eh, ya no me vuelvan a mencionar, a pesar de que vuelvo a hablar del tema este, no me vuelvan a amenazar sin embargo es este lunes cuando primero publico este post que dice teníamos razón si sí existen los Peñabots, Andrés Sepúlveda lo confirma y es justamente después de que este supuesto hacker, porque realmente es un sabotador, un hacker no hace eso esta persona pues confiesa que ha trabajado con Peña Nieto en 2012 a través de J. Rendón y en este artículo hago un recuento por ejemplo de la primera vez que actuaron estos bots en febrero de 2012 con el trending topic activismo que fue, fue el primer training topic de bots hecho en México Aquí están las cuentas de bots, esos primitivos bots ¿no? Y entonces después de publicar esto Me llaman de Radio Ibero para decirme Bueno, oye, queremos entrevistarte Y es cuando eh, en la radio pues Empiezo a hacer un recuento de cómo este, pues Esta persona, mucho de lo que había confesado eran cosas que yo ya había documentado desde hace años, no solamente el ejército de Pañabots, que ya se podían relacionar abiertamente con Peña Nieto, hasta entonces pues, no había pruebas, ¿no? no había como una manera de correlacionarlo. También el hackeo, el sitio web de López Obrador, yo por ese entonces tenía acceso a ese sitio, este, y aquí documento como el 4 de julio, pues hay una, una caída constante en en ese sitio web, y lo documentamos por ese entonces en Pulso Ciudadano. Yo en esa época trabajaba este, en Argos y coordinaba este, este sitio web. Ahí quedó el testigo. Y después, algo que para mí me parece lo más grave que dice Sepúlveda, obviamente los bots en México es muy grave, pero esto me parece todavía más: es que Sepúlveda menciona cómo eh, él había organizado a los anónimos. Eh, en 2014 para organizar protestas y yo en esa época había analizado el trending topic Pray for Venezuela, realicé unos análisis de redes y me di cuenta que había un montón de bots y que además estos bots venían desde México y también figuraban algunas cuentas de supuestos anónimos que después Anónimos se deslindó de ellos por esas mismas fechas y de cómo eh, difundían mensajes como este ¿no? De, Aviones cubanos repletos de tropas cubanas llegan a Venezuela. Eran mensajes para promover el terror. ¿no? Y como pueden ver, aquí decía Anonymous DF y también era Anonymous México y una supuesta cuenta de Anonymous Venezuela. Después de esa entrevista, eh, el martes noto que la página está fallando, lo que sigue.tv y como tengo un, este, un sistema para defenderla me doy cuenta que han intentado más de 5 mil veces entrar a ella y empiezo a recibir algunos mensajes a través de bots también volviéndome a amenazar entonces es cuando decido pues hacer público todo esto que ha pasado desde 2011 como decía al principio yo ya le había dado vuelta a la página porque pues, ya no me estaban amenazando y la razón por darlo a conocer es que Después de que la periodista Catalina Ruiz Navarro publica su experiencia al denunciar el acoso sexual en México y cómo después la empiezan a amenazar en redes sociales, después de que Andrea Noel, también periodista, la empiezan a atacar, Carolina, y perdón, Catalina publica un mensaje pues, muy valiente en el que dice pues, que ella no va a vivir con miedo, ¿no? que no va a cambiar nada en su vida después de estas amenazas. Y tiene razón, yo también había decidido eso, es decir, yo no había hablado de estas amenazas, ¿no? ni siquiera a pesar de que en algún momento, pues sí fue bastante grave ¿no? la, la tensión, este, pues no, no había querido yo hablar de ello y no, no quería permitir que eso afectara a mi vida, es decir, yo no iba a cambiar ningún hábito, no iba pues, a usar encriptación, no iba a dejar de publicar cosas personales y no pienso hacerlo, es decir, no voy a dejar que el miedo afecte mi vida, y exijo de nuevo que se investigue el origen de estos ataques, que, que no se normalice esta violencia, o sea, no nos podemos acostumbrar a que periodistas, activistas, ya que todos los días haya tendencias de odio, por ejemplo, ahora mismo hay una asqueroso como homosexual, esto ocurre todos los días y esto no es nada barato. ¿no? Hay testimonios de personas que dicen que les pagan 50 mil pesos por hora. El mismo Sepúlveda decía que cobró 600 mil dólares en 2012. ¿Por qué tienen este interés en atacar las redes sociales? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Tenemos que preguntarnos por qué cada vez que mencionan a Peña Nieto o a Mancera en las redes sociales actúan estas masivas campañas de desprestigio porque como me ha pasado a mí, que primero medios de comunicación como el SDP como Letras Libres, como La Razón por ejemplo primero hablan cosas de mí totalmente inverosímiles y también le ha pasado lo mismo, por ejemplo Andrea Noel eh, escribían que ella exageraba todo lo que estaba diciendo que era ficción, que ella solo inventaba y eso pasa con todas las demás personas que han recibido este tipo de amenazas entonces este video pues es para contar esta historia, que no había contado desde 2011, de cómo empezó primero el acoso desde el gobierno de la ciudad y después que yo empecé a hablar de los Peñabots y ahora que se comprobó con Sepúlveda, ¿no? cuál puede ser su origen, pues vuelven a reanudarse los ataques. Entonces, les agradezco su tiempo, les pido que sigan atentos al tema, que cuando se enteren de acosos a periodistas, no crean que es un simple troleo, es una operación bastante sofisticada y el objetivo pues, es que la gente tenga miedo y que se vayan como le pasó a Andrea Noel o que dejen de publicar. Pero ya es tiempo de pasar el miedo al otro bando, no, no podemos porque nosotros callarnos ni dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Les agradezco su tiempo y les agradezco la difusión de este mensaje. Muchas gracias.